¡Ey! ¿Cómo lleváis la cuarentena? Bueno, la cuarentena no, mejor dicho, la desescalada. Porque ya estamos en desescalada. Aquí me veis con mi outfit diario. Pero bueno, mejor me lo quito porque no se me va a entender mucho. Un segundillo. Bueno, uff, mucho mejor, ¿eh? Ya me siento, no me aficio tanto, ¿eh? En casa ya sabéis que podemos estar perfectamente sin, sin mascarilla y demás. Pero bueno, a ver, os cuento. Desde que hemos pasado en fase 1 en Almería, um, estoy viendo una serie de cosas... Pero la más sorprendente que he visto ha sido una que pasó el primer día de la, de la fase 1, que fue en un bar de Almería, que se llenó de terrazas, que bueno, os quiero dejar el vídeo por aquí, bueno, lo voy a poner y lo veis, y ahora lo comentamos. La policía local de Almería ha precintado este lunes un conocido kiosco de la capital y levantado acta de infracción tras comprobar que había abierto al público sin contar con licencia de ocupación de la vía pública con sillas y veladores. Los agentes acudieron al bar ubicado en la plaza de España del barrio de Ciudad Jardín tras varias denuncias vecinales que alertaban de que no se estarían cumpliendo las medidas recogidas en la fase 1 de la desescalada, como la distancia social. Fuentes municipales han indicado que si bien a su llegada la policía local no observó incumplimientos graves de la norma, al pedir a los propietarios la documentación se han comprobado que no cuenta con licencia de ocupación de la vía pública con sillas y veladores. Bueno, mmm, como habéis visto el vídeo, las conclusiones pueden ser duras, pero duras, duras de narices. Porque yo llevo ya un tiempo pensando en que el ser humano está condenado a extinguirse. Pero a extinguirse por la estupidez que hay. Porque, vale, una cosa es ayudar a la hostelería, que yo lo entiendo, que mmm, los bares lo han pasado mal, han estado cerrados y tal. Y otra cosa es coger irnos a un chiringuito, montar un botellón en, el, mmm, en lo que es el parque de al lado y aquí no ha pasado nada. Entonces, un poquitillo, es curioso, el tema este del, del bar, es que es un bar que es súper chico en Almería, que apenas tienen. vamos, no tenían licencia de terraza, como habéis oído, y aparte la gente es una inconsciente, porque luego me hace mucha gracia el egoísmo que tenemos como personas. ¿Por qué? Porque yo con mucha gente que he hablado con amigos de, ¡ay, vamos a unas tapillas, vamos a tal! Yo, a ver, yo no tengo necesidad todavía de unas tapillas. Y claro, en caso de ir, que algún día iré y seguramente vaya pronto cuando esto se vaya mejorando Pues iré con mis medios de protección, con mi separación y tal Que no iré eh, al barullo, como está yendo mucha gente, que lo que está haciendo es llenar, llenar, llenar, llenar Y le importa una mierda todo, le importa una mierda que esté habiendo todavía 100 muertos al día Que esa es otra cosa que me da mucha rabia se están hablando de los muertos como una noticia positiva, cuando realmente lo que son 100 personas lo que se están muriendo al día todavía, más de 100 personas. Entonces, no sé, aparte, el otro día oigo, escuché una noticia en la radio de que hay solamente un 4% de gente inmune, es decir, de gente que lo ha pasado y ya no lo podrá pasar un 4%, que era un 96% de personas según el estudio que habían hecho por contagiar. Y esto puede volver a hacer un repunte, saturar y volver otra vez a la casilla de salida. A ver, que entenderme también, ¿eh? No estoy en contra de que abran las terrazas y tal, porque yo creo que estoy, vamos, soy consciente de que esa gente necesita trabajar, mover la economía, tener su negocio y no tener pérdidas y, y se vayan a la ruina, ¿vale? Pero bueno, yo tengo un caso en mi familia que mi hermano tiene un bar que por ahí os dejaré el vídeo que hice un vídeo del, del bar que tiene y mi hermano no va a abrir su negocio hasta que esté mmm, tranquilo y con garantías de que no se le va a saturar porque el problema no es ese, el problema es que los que vamos a tomar una cervecita no nos damos cuenta que si no cumplimos las normas el que puede pagar la, la multa más cara es el establecimiento, así que decidme vosotros ¿Qué manera de ayudar es esa a un negocio? Y claro, aquí yo la verdad que se ve de todo. Yo sí que he visto bares que respetan el 50% de ocupación y tal, y otros que no tenían terraza y que con esto están haciendo un negocio de la leche. Han duplicado las mesas que antes no tenían. Entonces, yo que sé, hay gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal. Lo único que os digo que es que eh, al final esto va a ser una vuelta a la normalidad muy lenta. Yo creo que nos queda todavía mucho tiempo hasta que no estemos con la garantía de que vamos a estar todos bien. Aunque bueno, sinceramente, y ahora un poco para quitar que este vídeo quizá tenga un poquito más de tensión de la que quería darle. Eh, ¿Vosotros en vuestra ciudad os habéis dado cuenta de un detalle? Yo aquí en Almería me estoy dando cuenta de que los bazares chinos están todos cerrados. Yo no sé vosotros si os habéis dado cuenta de eso. Entonces yo le propongo a, al gobierno que cuando salga a las ruedas de prensa, pues en vez de empezar a decirnos que si hacemos muchos PCRs, que si hacemos muchos test rápidos, que si no sé qué, ¿por qué no dan el dato de bazares chinos que están abriendo? Porque oye, yo a mí cuando me digan, mira, pues hay un 80% de los bazares chinos en España que han abierto, diré, eh, cuidado, cuidado, que ya me voy a tomar mi cervecita, ya me salgo a la calle, ya voy haciendo el indio. Pero no, no. Yo aquí estoy viendo los, ba los, los bazares chinos no hay ni uno abierto. Cuidado, ¿eh? Porque cerraron 15 días antes del estado de alarma y ahora no abren. Entonces eso, ¿os habéis dado cuenta? Decidme si en vuestra ciudad están abiertos los bazares chinos, porque es que yo ya os digo en Almería no he visto un bazar chino abierto. Así que no sé, yo creo que eso es ya un indicativo suficiente para decir, cuidado, que esto no ha acabado. Así que nada, chicos. Espero que estéis todos bien. Y yo creo que por mí No hay nada más que deciros La semana que viene subí otro vídeo No he un vídeo de pandemia Porque sinceramente ya estoy de la, de la pandemia esta Con unas ganas de que se acabe Porque realmente los que Yo que estoy saliendo desde el primer día Y trabajando y demás Esto es una situación que uff, Es durilla, eh Pero bueno, eh, espero que estéis todos bien Y que no tengáis ningún problema Así que nada, que os quiero mucho Guapetones y guapetonas